Bien, bien, bien. Ok, ok, yeah, yeah, yeah, yeah. ok. Tengo una duda recurrente. No sé a qué llamar delincuente cuando el que te juzga suele ser el más reincidente. ¿Hablamos en serio o quédate con tu falacia absurda de que democracia es el gobierno del pueblo? Pero, ¿qué diferencia el obrero del juez del fuero? Que solo el primero viaja esposado en el patrullero y vos cerras la boca por miedo a la mera otra bota o porque gana más el que hace de idiota que de patriota. Campos y vinas, bancos y oficinas. And power. Como se derrumba el suelo y las hormigas conspiran. And power. Bien, y ahora que el lema es salve sé quien pueda salvan la vida, ¿cosa de qué? Nada más ingenuo que alardear de tu ingenio en un mundo network donde dos empresas pesan más que varios gobiernos Vos perseguís tus sueño, en serio, espera tu turno y con suerte serás más que otro inmigrante en el primer mundo Estadistas y gremios coordinan su imperio y el hombre promedio a fin de mes padece estrés y nervios se burlan del empleado resignado a perder a cobrar centavos con tal de pagar el alquiler cotiza el sistema, millones en papel moneda viajan para Suiza, vuelven limpios como ropa nueva mi problema no es tu cajero que ojalá te lleva es que en tu cajero mueran mis hospitales y escuelas. Veo estrategas, monopolios y asedio. La realidad que es otra propiedad de los medios. Unos se salvan en su ignorancia, otros peleamos. Supongo que da lo mismo, buenos o malos los vamos. Bien, campos y minas, bancos y oficinas. ¿Cómo se derrumban el sol en las hormigas conspira. Ok, ok, ahora que el lema es Alpe, sé quien pueda que salvan la vida a costa de la pena que en palmas y obreros matan obreros, velo el respeto se llante el miedo y las cuentas siempre dan cero demasiados carroñeros nublando el cielo que matan obreros, velo el respeto se llante el miedo si lo nuestro se lo reparten buscando pues un motivo de peso para calmarme En la misma historia, país Negocian lo ajeno. Oh, juremos con gloria morir! Su cleptomanía es culpa mía Y de todo el que sea ciudadano De este subastado estado de alma a ah, Acá un acá puede sumar, restar. Mi problema es el sistema en general Nada personal Porque el hombre sencillo Resigna sus sueños por un sueldo Sangrando entre polvo de ladrillo Soy otro loco anti tu grupo, anti motín De uniformes que a caballo Se creyeron San Martín Hace tres carabelas en mi continente buscaban lo mismo que busca el sionismo en Medio Oriente. Hay quienes entregan los y quienes se atreven. Negocios para el que ya no tiene cura ni la quiere. Compa no desesperen, pero entra en razón. Donde hay poder hay codicia y abrazo power. ¿sí? Bien, campos y minas, barcos y oficinas. Como se derrumba, el y las hormigas, conspira. Y ahora que el lema es sé quien pueda and Se salva la vida a costa de la pena ajena, fuera and Bien, campos y minas, bancos y oficinas and Como se derrumba se le las hormigas conspiran and Bien, y ahora que el lema es sé quien pueda and Se salva la vida a costa de la pena ajena, fuera Felipe Herrera, a Trumano, amigos, ¿eh? Mario Roberto Santucho, presente. ampliamente a las marcas continuar la lucha contra las empresas imperialistas del gran capital, atacar las raíces de la dependencia, las grandes empresa, realizando la profunda reforma de grave, desarmando el ejército.